Y yo la mi afición lagunera, sean bienvenidos una vez más aquí en su canal de noticias. Gerardo Alcoba habla del pleito con Ciboldi. Siento que él fue el que se equivocó. Alcoba rompe el silencio tras pleito con Ciboldi. El exdefensor de Santos Laguna, Gerardo Alcoba, recordó su altercado con Robert Ciboldi durante su paso por Laguna, dejando en claro que le gustaría arreglar las cosas con el charrúa. En charla con César Luis Merlo, manifestó su deseo de tener una charla con el estratega, pues considera que nadie esta extiendo a cometer errores. Mira, nunca hablé de este tema. Los protagonistas sabemos qué sucedió. Yo creo que me debo una charla con Robert para sanar la herida. Todos nos podemos equivocar. Yo siento que él se equivocó y debe sentir que yo fui el que se equivocó. No le guardo rencor y me gustaría que podamos hablar para limpiar esperanzas. Es lo único que me quedo pendiente de mi carrera. Yo sigo teniendo un buen concepto de él como persona. Y creo que las cosas se pueden solucionar con un café. Dijo el exaguero. Además, recordó con cariño su paso por el equipo en donde logró ser campeón de fútbol mexicano. Los mejores, la verdad es que teníamos un equipazo, una defensa imbatible y un ataque tremendo. Veníamos arrasando en el torneo y éramos super líderes, pero perdimos cuatro partidos seguidos y no llegamos a la mejor forma a la liguilla. Sin embargo, eliminamos a Tigres tras perder 2 a 0 en la ida. Al América con un amplio resultado global y vencimos a Toluca que había sido primero en la clasificación en la final, recordó. Finalmente reveló que se encuentra haciendo el curso del entrenador aunque es un proyecto a largo plazo. Voy a trabajar junto a Rafael Monge quien fuera mi agente durante gran parte de mi carrera, también estoy haciendo el curso de entrenador, pero como una alternativa más a largo plazo reveló. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros videos y comentar ahí abajo.